LA GLOSOLALIA ENFERMEDAD O DON DIVINO Entendernos con alguien de nuestro mismo planeta resulta en ocasiones complicado. Hacerlo con unos seres ajenos a él podría ser casi imposible. Vamos a imaginar que en algún lugar del universo existen seres inteligentes y que queremos dirigirnos a ellos, o que vienen a vernos. ¿Seríamos capaces de comunicarnos? Hace tiempo atrás la película A LA LLEGADA especulaba sobre esa posibilidad y los problemas que tendríamos para hacerlo pero la realidad es que sería más difícil de lo que se ve en el filme el primer problema que habría que resolver es que no sabríamos cómo nuestro visitante integra la información de nuestro medio ambiente para comunicarnos con alguien que no habla nuestro idioma buscaríamos referentes que los dos entendamos de todas las formas de todos los fenómenos paranormales pocos resultan tan atractivos como la posibilidad de comenzar a hablar otro idioma de un momento a otro, como por arte de magia, pues bien, este problema no parece ser para las personas que se comunican con seres de otros mundos, aparentan hacerlo tan fácil que sorprenden, hablamos del caso de maffe Walker, quien dice hablar lenguaje extraterrestre y ser un portal galáctico, el lenguaje extraterrestre es un término genérico utilizado para describir un idioma originario de una raza alienígena, el estudio de tales lenguas hipotéticas se ha denominado xenolingüística, aunque la terminología alternativa como exolingüística y astrolingüística se han encontrado y se han llevado a la práctica en las novelas y películas de ciencia ficción. Pero hoy hablaremos de la glosolalia. ¿Qué significa glosolalia? La glosolalia es un lenguaje ininteligible compuesto por palabras inventadas y secuencias rítmicas y repetitivas, propio del habla infantil y también común en estado de trance o en ciertos cuadros psicopatológicos. La glosolalia, de acuerdo con los lingüistas, es la vocalización fluida de sílabas sin significado comprensible alguno. En algunas creencias religiosas como el pentecostalismo, donde a esta práctica se le conoce como don de lenguas, a tales sonidos se les considera un lenguaje divino, desconocido al hablante. El término deriva de glosais e lalo, una frase del griego glosa, lengua, y la len, hablar, usada en el Nuevo Testamento, precisamente en 1 de Corintios 14.18, aunque ya era mencionado en la literatura clásica griega. La glosolalia se usa indistintamente muy a menudo con xenoglosia, que también es definido como el don de lenguas, si bien en el diccionario de la RAE el término Xenoglosia del griego seno extranjero, extraño y glosa lengua se reserva la habilidad sobrenatural o paranormal de vocalizar un idioma existente pero desconocido al que habla o de palabras de un lenguaje espiritual desconocido. En el uso actual ambos términos se diferencian en que mientras que la glosolalia es el balbuceo de un lenguaje no existente. La xenoglosia es la habilidad para hablar fluidamente una lengua que el hablante nunca ha aprendido. ¿Qué dice la Biblia? La glosolalia es esencial en la Biblia, donde se conoce como don de lenguas, y es uno de los poderes que el Espíritu Santo les brinda a los apóstoles. La Biblia dice que los apóstoles comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo, les daba que hablar en Hechos 2.4. En su origen es un término religioso que se refiere a hablar en un éxtasis místico, una lengua desconocida inducida por la divinidad. La glosolalia ha sido definida en contextos religiosos como un lenguaje celestial, en donde el glosolalista tiene una conexión divina con su deidad y por este motivo puede emitir glosas. Puede ser inclusive confundida con la cenoglossia, que es otro fenómeno religioso en la iglesia pentecostal. Se le da una interpretación dogmática mencionando al Espíritu Santo como causa. En realidad el origen de este fenómeno es bíblico y desde las páginas de los evangelios se expandió a lo largo de la historia y las creencias. ¿Qué dice la psiquiatría? En la psiquiatría se dice que es un trastorno del habla que afecta a personas con ciertos problemas neurológicos, es la alteración del lenguaje que puede aparecer en la esquizofrenia. Se caracteriza por la utilización de neologismos, paralogismos y agramatismos, trastorno del lenguaje observado en ciertos alineados delirantes paranoides megalomaníacos, que creen inventar un lenguaje nuevo, lenguaje propio de algunos enfermos mentales compuesto de neologismos y con una sintaxis desordenada pero regular. Es la elaboración del lenguaje de forma en que la unidad lingüística, tales como lexemas, fonemas, morfemas y oraciones, son seleccionadas de forma inconsciente por el sujeto y combinadas en base a conciencias fonológicas o semánticas y no según un orden de significado coherente. En algunas culturas se llegó a pensar que la glosolalia era el idioma de los dioses y que estos le habrían concebido a ciertos sujetos el don especial de conocer esa lengua. Dichas personas por lo tanto podrían comunicarse con las divinidades y las religiones paganas alrededor del mundo estaban obsesionadas con las lenguas. Estas incluyen a los chamanes en el sudán, el culto a Shagon en la costa oeste de África, el culto a Azor en Etiopía, el culto vudú en Haití y los aborígenes de Sudamérica y Australia. El balbucear o hablar sandeces que se interpretan como una profunda visión mística de hombres santos es una práctica antigua. Maffe Walker realmente habla o no un idioma extraterrestre. La prueba definitiva de que comunicarse con alguien de otro planeta es complicado es que hacerlo con una especie de nuestro mismo planeta se ha demostrado muy difícil. Hemos utilizado gran tecnología para enviar máquinas increíbles al espacio para dichos contactos y nada nos ha dado evidencia exacta para aquello con tantas incógnitas. Es difícil plantear si es real o no. Puede tratarse de un idioma vivo o muerto, conocido o desconocido, real o imaginario. En cualquier caso la glosolalia no es nueva en el mundo e incluso forma parte de nuestros registros religiosos. Pocos en estos días se sorprenden de disparates así pero la mesa está servida para la creación de todo tipo de charlatanes y muchos lo saben y convierten la credulidad y la desesperación por obtener respuestas de miles de personas en una máquina de hacer dinero porque nada es gratis hoy, ni siquiera en el espacio exterior. Si nunca habías escuchado el término glosolalia pues aquí lo has aprendido. Te invito a que me escribas un comentario y también te suscribas al canal, le des like al video, lo compartas para que muchas más personas conozcan este tema. Mi nombre es Oxla Castro y si te gusta mi contenido puedes apoyarme en Patreon donde subo contenido exclusivo para mis patrones. Muchas gracias por ver este video nos vemos en el siguiente.